la sierra yo quiero que para todos los que nos están viendo nos imaginemos este contexto este cuadro un corregimiento al lado del río magdalena bañado por un río de agua cristalina como lo es el río nare encontramos a nuestro alrededor biodiversidad de animales silvestres encontramos la ganadería encontramos toda la parte del oro pero todo esto no puede ser realizado y no puede ser potenciado sin la riqueza humana. Tenemos un gran grupo de personas, una comunidad abierta, despierta, disponible, una comunidad que nos recibe y nos hace parte de su familia. De tal manera que llegar a la sierra es entrar a participar de lo que aquí nosotros como personas hacemos, realizamos y que queremos compartir con todos ustedes.